Muy buenas tardes, así es como llegamos a este día sábado, 19 horas, sesión número 10. Y así es, queridos amigos y amigas, sean bienvenidos a esta sesión de taller. Si no nos vemos hoy, nos encontraremos mañana o pasado o pasado. Ustedes verán cuando les sea cómodo compartir este video o verlo, escucharlo. Hoy nos corresponde ver un tema maravilloso, hermoso como las hermosas de Gonzalo Rojas, bello, poderoso como un relámpago de Gonzalo Rojas, las cartas poéticas de este gran, gran, gran poeta. Bien. Tengo una, una breve introducción, ¿no? Donde vamos a ver qué es la carta poética en verso. La carta o epístola poética en verso es un género que viene desarrollando desde hace más de dos años en la tradición literaria universal. Encuentra sus orígenes en las epístolas entendida como un mensaje escrito que una persona le envía a otra como una especie de coloquio. Eso lo dice un literato, Sánchez, en el año 1997. La historia ubica la aparición de las cartas en la antigua Grecia. No es una carta propiamente tal, si bien presenta algunas de sus características. Les contaré las característica, características de este poema escrito en verso son el hablante lírico Asume la voz de un remitente o destinador. Predomina el apóstrofe. Los datos que señalan la fecha y el lugar en el cual fue escrito. La designación de un destinatario. La estructura de la carta o parte de ella es como un postdata o sencillamente demarca un conjunto de textos bajo el rótulo de cartas supeditando así el corpus de una obra determinada voy a pasar a aclarar lo que es el apóstrofe, ¿cierto? que es una figura retórica, es decir un recurso literario que consiste en repetir o interrumpir, perdón, un discurso, diálogo o narrativa para invocar a personajes imaginarios o reales. Con este recurso se intenta captar la atención del lector y transmitir un sentimiento una idea o pensamiento. Veamos por ejemplo, oh tristes nubes oscuras que tan recias camináis, sacadme de estas tristuras y llevadme a las honduras de la mar a donde vais. De Gil Vicente, fragmento de la comedia de Rubena. Como ven, en el apóstrofe se utiliza una segunda persona. Y en, en otras ocasiones una aclamación que realmente va hacia la nada. Otra, otro ejemplo es de Santa Teresa de Jesús, de su poema Vivo sin vivir en mí, este fragmento. Vida. ¿Qué puedo yo darle a mi Dios que vive en mí, si no es perderte a ti, para mejor a él gozarle? Eso es el apóstrofe, que se mencionaba, ¿cierto?, en la breve introducción. Hay un texto que escribió un, un teórico llamado Sedomil Goik, y dice, mi propósito en esta ocasión se reduce a abordar la expresión en la poesía de Gonzalo Rojas de un género poético bimilenario que posee una rica tradición desde la poesía latina de Horacio. Para verlo cómo desemboca en el comienzo del tercer milenio, cuyos primeros escalones pisamos con alguna indiferencia. ¿Cierto? Viene a partir de Horacio y de Ovidio también. Y son epístolas poéticas que, vienen con, que tienen esta tradición renacentista italiana y que en el siglo de oro español y en el siglo XVIII, y en el XIX, y en el XX, y hasta ahora en el siglo XXI, se va dando. Entre los poetas contemporáneos, Gonzalo Rojas ah, cultivó el género epistolar con bastante extensas cartas, muy originales y muy diversas. Y eso es lo que queremos destacar hoy en este taller de creación poética de la Casa Gonzalo Rojas para ustedes, ¿cierto? Ya lo saben ustedes, la poesía de Rojas es poesía situada en diversos contextos. Y en el contexto biográfico se destaca su experiencia traumática de la infancia que le causó un profesor de castellano que le hizo leer encima de una silla. Rojas era un niño tartamudo y lee a su clase con dolor y vergüenza. Esta situación que él vivió se va a proyectar en toda su obra poética. No hablará el poeta con vergüenza, ciertamente, pero sí con dolor y con humor. Y no será estrictamente tartamudo, pero sí muy vallegiano. Él enseñó en la zona minera de Alta Cordillera el orito a los, minar, a los mineros con el silabario de Heráclito que siempre llevaba en su cartera. Siempre tuvo ese interés de mostrar, instruir, con insistencia y con repetición. Repite hasta que se aprenda. Que no hay otro saber que el que, el que se ha aprendido con esfuerzo y con disciplina. ¿Cierto? Ya les decía yo, en el camino de las letras hay que perseverar. Leer, investigar, perseverar. Ser constante siempre. Bueno, eh, la poética surrealista, un tema que vimos en una clase anterior, ¿cierto? Se topó, o más bien dicho, Gonzalo Rojas, se topó con la poética surrealista. Y tiene como algo ese tinte de poesía negra y la violencia, ¿cierto? Y la construcción crítica de Braulio Arenas, poeta negro, integrante del surrealismo. Él fue muy amigo también de Jorge Cáceres, un artista visual y poeta de esos tiempos, también surrealista. surrealista Tuvo también relación con Andrés Bretón, que es el, el padre del surrealismo finalmente, ¿cierto? Pero Gonzalo Rojas no quiso ser un poeta negro, no quiso ser un, un, un surrealista. Él solamente fue Gonzalo Rojas, rojiano, Gonzalo, ¿cierto? El rojo, Gonzalo el relámpago. Él escribió una carta a Nadia. ¿Quién es Nadia? Nadia fue una bella joven que André Breton conoció caminando por París y que estuvieron juntos un tiempo... Ella lo amaba mucho, pero también tenía un, algún trastorno de la personalidad. La relación no duró. André Bretón la dejó. Él escribió un libro que se llama Nadia. Un libro bastante interesante. Se recomiendo que lo lean. Basado en esa situación de André Bretón con Nadia, Gonzalo Rojas escribió una carta. Para Nadia. Y yo se las voy a leer. ¿Cierto? Y como como suele pasar, por aquí la tengo. Y la busco para ustedes. Carta a Nadia. Confío que al recibo de esta no estés ahí. Toda triste, toda traducida, a un inglés tan flaco con la escasez. De ti que tengo mi occipitala, mi animala. Confío que el traje escotado ese sea un traje blanco de los que parecen al Elíes. Que vino a entrar en la lengua de los locos, mucho más... Tardelanco se entiende, por si no lo sabes, del hispano-árabe. Airi, al cierre del 600, confío en lo verde. Que habrán sido sus ojos los más abiertos de lo aureo. Confío en la tour de Eiffel que habrá volado Nueva York a ver a su Beatriz ciega, extasiada, de tanto ampar par caído, ese muro que era la vergüenza de las estrellas. Confío en cuánto fulgor hebraico hay en ti. Confío en esta carta. Sanguínea entre los dos. De Salónica a Praga. De Praga a Varsovia. A Buenos Aires. Ida y vuelta. Acepta lo que no alcanzo en mi violín de aprendiz. Más flaco que tu querido cuerpo clavículo. Ustedes habrán leído los poemas de Gonzalo Roja. Gonzalo Roja eh, tiene una fuerza poderosa. Escribe como los dioses. Él es un rayo en la escritura. Torrencial. Un volcán desbordándose. Y me quedo corta. En sus textos, él ocupa mucho lenguaje en algunas sentencias. Palabras, elementos dentro de la oración que se contraponen. Juega con las palabras. Las da vuelta. Se dan vuelta carnero las palabras en la Escritura de Gonzalo Rojas Es muy interesante leer Bien, prosigo con algo de teoría que es importante conocer Gonzalo Rojas da mayor extensión a este género ¿Cuál género? Las cartas poéticas o especie lírica Del modo apostrófico o dramático. el número de sus cartas excede al de otros poetas porque hay otros poetas que tienen cartas poéticas pero no tantas como Gonzalo Rojas su variedad acepta advertencias o requerimientos del presente y del pasado y las nuevas formas de la comunicación como lo muestran Papiro, que es carta o piel mortuorio, carta a Delfina, carta nadja carta al poeta joven para que no envejezca nunca, carta de amor, carta del suicida, carta para volvernos a ver, y la notable epístola explosiva Alfredo Lefebvre. Fax con ventolera, fax sobre el asombro, pero por encima de todo, Desarrolla una escena comunicacional basada en la escritura de cartas poéticas muy, muy, o mejor dicho, de una excelencia asombrosa. Es Gonzalo Rojas, el poeta volcán. ¿Cierto? El poeta relámpago, el poeta de la fuerza, el poeta jugador de las palabras, el poeta que hace y deshace las palabras con una imaginación increíble. ¡Ay, hay que leer a Gonzalo Rojas a ver si se nos pega algo! de esa imaginación asombrosa, de esa mano diestra, para el pensamiento rápido, inteligente, vital. Un manantial no lo refleja realmente, pero tal vez las cataratas del Iguazú, eso es el poeta Gonzalo Rojas. Bueno, hay otros poetas que han escrito cartas poéticas, ¿cierto? Y valga la redundancia. Jorge Tellier, Gonzalo Millán, Floridor Pérez, Eduardo Llanes, Javier Campo, Claudio Bertoni, Raúl Zurita y muchos otros. Investiguen y sabrán más. La carta poética tiene dos formas dominantes. Una es el arte poética. Composición en la que se supone de acuerdo a su modelo horaciano, es decir, de Horacio. El poeta habla desde su sabiduría y su experiencia. No era como el caso de Guidobro, ¿cierto? Que propuso algo desde el impulso juvenil y desafiante. Rojas habla desde la sabiduría desde su silla, desde su cátedra, de docente y reverente. Y la otra es la carta familiar. A ambas les caracteriza el sermón, el estilo familiar y conversacional. Este es, y ya ha sido dicho, una mezcla de oralidad y sabotaje de esta oralidad ...con el uso de la metáfora. La metáfora inventiva. O de esta, y la lengua poética... ...con la oralidad o la tartamudez. Bueno. Hablamos del homenaje que hizo Gonzalo Rojas a André Bretón escribiendo la carta poética a Nadja y ¿cómo poder describir la escritura mágica de Gonzalo Rojas? faltan las palabras porque también Podría ser el volcán y el trueno Volcán, trueno, relámpago Gonzalo Rojas Diestro en el juego de las palabras Diestro en contraponer palabras en una oración Eso es lo que nosotros tenemos que aprender De estas cartas poéticas o de la poesía en general de Rojas porque nos ayudará a ampliar nuestra visión, a extender nuestra escritura de textos, surcando límites, atreviéndonos a traspasar los límites. Los límites. De la normalidad Los límites de la racionalidad Porque eso es La única manera De Mejorar Nuestra Elemental forma de escribir Nuestra elemental Forma de ver Las cosas De ver la creación literaria Porque en el colegio en la escuela, en el liceo, no te enseñan la importancia del mensaje poético. La importancia de una carta poética. En realidad, en los colegios, en la educación en general, no enseñan la creación literaria. Solamente pequeños pincelacitos. Por decir algo O Vincelazo, ya Déjenlo ahí, si a ustedes les gusta Está bien Él habla, por ejemplo Ella iba y venía infusa y difusa Se hartó de hartazgo Parecía que parecía, pero no parecía que sacan con llorar, con ser que sacan, entonces es en el plano sintáctico, un creacionista, enloquecido, que combina sujeto, predicado, verbo, y complementos, con la aproximación, de lo, semánticamente contradictorio. Es lo que yo les hablaba momentos antes. El texto rogiano es un solo libro que se ordena y reordena y revuelve sobre sí mismo, corrigiéndose, enmendándose, por resto o por suma con un talento guiado por el paranoidismo, crítico, conciencia creadora, dominado por el delirio, el asombro poético, provocado por el relámpago, nacido de la oscuridad y del silencio. Bueno, cartas poéticas escribieron Garcilaso, Quevedo, Aldana, Andraca, Francisco de Terrazas, La Poetisa Anónima, Amarili, Sorjuana, José Joaquín de Mora, Andrés Bello, Guillermo Blesgana, José Martí, Rubén Darío, que también merecen nuestro estudio y nuestro rescate. En la poesía métrica están los originales recados de Gabriela Mistral. Las cartas, los ríos del canto en el canto general de Neruda. Las cartas de Nicanor Barra ya iniciaban este camino, ¿cierto? Este camino fue muy ingenuo en los inicios. Y luego fue dándose satírico y muy sentencioso, como la carta elegía a Jorge Cáceres y la carta a Jax Erol, de Enrique Gómez Correa, uno de los poetas negros, poeta del surrealismo, poeta del grupo Mandra Mandrágora. Y el sol ciego de Humberto Díaz Casanueva. Todo eso tras un, un camino muy novedoso y original. Esto es lo que podemos sacar de estas cartas poéticas de Gonzalo Rojas y sus predecesores y sus contemporáneos. Entonces, hay que tener presente que Gonzalo Rojas fue un comunicador excepcional, ¿cierto?, Comunicó con sabiduría y con maestría. ¿Cómo obtenemos la sabiduría y la maestría? Estudiando, estudiando, estudiando, leyendo, leyendo, profundizando, reflexionando, meditando mucho. No hay otra forma. Esto es trabajo, trabajo, trabajo. Bueno. Sobre el arte poético y la, la, la carta familiar, ya lo vimos, ¿cierto? Entonces, hay algo en la carta de Nadia que me faltó comentar. Es un poquito. En la carta de Nadia, Rojas habla desde la privación o la falta de inspiración. Construye toda esta imagen, inserta en esa carta, con dibujos del libro Nadia que publicó André Breton. ¿Cierto? Se aleja creadoramente del texto bretoniano al describir el vestido blanco escotado y agregar los datos referente a la etimología de Alelí. Por si no lo sabes, le dice del hispano árabe Airí, que vino a entrar a la lengua de los locos mucho más tarde al cierre del 600. ¿Lo recuerdan? Es, es decir, podríamos estar aquí horas hablando sobre, solamente sobre la carta de Nacha. Pero no es la idea. Quisiera yo leerles un, una carta de Gonzalo Rojas, que lo, lo encuentro maravillosa realmente. Carta para volvernos a ver por Gonzalo Rojas, escrita en el mar el 25 de octubre de 1958, entre las 2 y las 5 de la mañana, por la ruta del Atlántico Norte. Lo feo fue quererte, mi fea, conociendo cuánta víbora era tu sangre. Lo monstruoso fue oler amor debajo de tu olorcillo a llena y olvidar que eras bestia, y no a besos, sino a cruel mordedura. Tuviera en pocos meses lo vicioso y confuso, descuerado, y tuvieran la mujer más bella, por zafo convertido. Porque vista las cosas desde el mar, en el frío de la noche oceánica, y encima de este barco de lujo con mujeres francesas y espumosas, y mucha danza y todo, no hay ninguna cuyo animal o oh, equivoca tenga más desenfreno en su fulgor. Antes de ti, después de ti, no hay ojos verdes que parezcan tanto a la ignominia. Ignominia es tu sangre, burguesilla, lo turbio que te azota por dentro, remolino viscoso de miedo y lujuria, corrupción de todo lo materno que es la mujer. Acuérdate malparida de aquella pesadilla No hay trampa que te valga cuando tiritas y entras Al gran baile del muro Donde se te aparecen de golpe los pedazos de la muerte No te perdono, entiéndeme Porque no me perdono Porque el mar Por hermoso que sea no perdona el cadáver, lo rechaza y lo arroja como inútil estiércol. Muerta estás y aún entonces cuando dormí contigo, dormí con una máquina de parir muertos. Nadie podrá lavar mi boca sino el áspero océano, mujer y no mujer, de tu beso vicioso. Lástima de hermosura. Si hoy te falta de madre justo lo que te sobra de ramera Y de sábana en sábana desnuda vas riendo Y sin embargo empiezan a llorar en lo oscuro Cuando no te oye nadie Es posible, es posible Que tanta espuma inútil Pierda su liviandad Se integre la corriente Vuelva al coro del ritmo tal vez el largo oleaje de esta carta te aburra, todo este aire solemne, pero el ritmo ha de ser océano profundo, que al hombre y la mujer amarra y desamarra, nadie sabe por qué, nadie sabe por qué. Y es curioso, yo mismo no sé, ¿Por qué te escribo con esta mano y toco tu rara desnudez terrible todavía? No hablemos ya de mayo ni de junio, ni hablemos del gran mes, mi amorosa, que construyó en diamante tu figura de amada y sobreamada por encima del cielo en el, vo en el volcán de A. Maravilloso poema de Gonzalo Rojas. Y con esto, con este poema damos por terminada la primera parte de la sesión 10, video 1. No lo olviden, no me pregunten después por correo ni por whatsapp. Nos vemos en un ratito más.